Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar del segundo episodio de What If... ¿Qué episodio? La verdad que me encantó, lo amé, por lejos el mejor de esta serie está bien que es el segundo, pero va a ser muy difícil superar esto, la verdad o sea, me encantó, me encantó, lo vi un par de veces lo tuve que ver de vuelta porque cuando veo algo de lo que voy a hablar en el podcast, tomo nota y bueno, para poder eh, saber bien de lo, que, de lo que voy a hablar, algunas cosas para señalar, detalles, referencias, ese tipo de contenido para tener, para poder hablar en, en cada episodio de este podcast. Pero claro, me enganché tanto con este episodio desde que empezó que cuando me había acordado que tenía que tomar nota, iban como 15 minutos, 10 minutos y dije, ya fue son cortitos, después lo veo de vuelta y ahí directamente tomo nota, pero me encantó tanto desde el principio que la verdad no, no pude tomar nota la primera vez y, y lo vi de vuelta porque, porque me encantó. Me encantó y la segunda vez que lo vi me encantó y la verdad que bueno me saco el sombrero que no tengo porque la verdad que lo que han hecho con este episodio es espectacular. Es espectacular. Justo vengo de hablar de Space Jam a New Legacy y todas esas referencias que cansaron sobre todas las propiedades de Warner en la película. Esta es una clase de cómo llenar de referencias la pantalla, pero llenarla, eh, está lleno de referencias sin cansar. O sea, así es como se hace. Aplausos, aplausos sí, porque la verdad que fue genial. Este, este episodio fue genial la verdad que fue genial, y además todo el componente emotivo que carga por ser un episodio completamente dedicado al personaje de T'Challa, personaje interpretado por Chadwick Boseman, que como saben falleció el año pasado y ya no lo vamos a ver más como T'Challa dentro del MCU, y este era el último papel, digamos, que pudo interpretar, porque las voces ya estaban grabadas antes de su fallecimiento, obviamente. Por lo que tengo entendido, Techala va a aparecer más adelante en Warif, en otros episodios, pero bueno, este estaba completamente dedicado a su historia. El episodio se llama ¿Qué pasaría si Techala se convirtiera en Star-Lord? No lo dije con el episodio anterior de Warif, pero bueno, era muy largo y nada, eh, se entiende la idea de, del episodio. Pero el episodio se llama así. Y la verdad que me encantó, me encantó, a ver, me gustó mucho todo. No, no destaqué ninguna escena generalmente cuando tomo notas, destaco escenas. No destaqué ninguna, no porque no me haya gustado ninguna, sino porque me gustó todo. O sea, me gustó tanto todo el episodio que no tengo una escena favorita. No, no la tengo porque todo mi episodio es favorito. O sea, me encantó y no... La verdad que todas las escenas están muy bien, todos los momentos están muy bien. Los chistes me funcionaron muy bien. Me hicieron un poquito de ruido algunas cosas, pero yo cuando entre con spoilers voy a hablar de eso. Pero nada, cositas muy chiquitas, incluso no lo voy a señalar como algo malo. Solamente como una opinión mía, pero nada, ni siquiera, o sea, no, no lo contaría como algo negativo. Las escenas de acción, las peleas, la verdad que está muy muy bien, hay un momento, también que lo voy a hablar en spoilers, pero que es, es un frame de cómic que es hermoso y nada, me, me gustó todo, muy colorido, muy colorido, la verdad que acá, la animación si ya había destacado en el primer episodio acá, es una locura toda la ambientación, todos los lugares, está bien que acá se juega mucho con la galaxia y eso ya de por sí te abre una paleta de posibilidades increíble Pero la aprovecharon de una manera impresionante O sea, todo Hasta la colección de Tibán Con todas estas jaulas Hasta eso es hermoso de ver Porque todo lo colorido todo, No, no, hermoso La verdad que en cuanto a, a lo visual Es magnífico Para decirlo ahora eh, Fuera de los spoilers Porque la verdad que no es spoiler Prácticamente todo el cast Está completo, solamente no prestó su voz Chris Pratt como Peter Quill, lo hizo otro actor, Brian Delaney, el resto igual, o sea, se respeta todo el elenco de los personajes a quienes están interpretando de sus versiones en el MCU, están Chadwick Boseman como les dije, Karen Gillian que interpreta a Nebula, Michael Rooker que interpreta a Shondu, Jimon Houlson como Korath, John Cani, que interpreta a Techaka, Josh Joss Brolin como Thanos, ya voy a hablar de Thanos, Vinicius del Toro como The Collector, Cal Russell como Ego, Sean Gang como Kraglin, me retracto porque en el episodio de The Suicide Squad dije sengan y era Sean así que bueno, mi pronunciación horripilante, Chris Sullivan como Taserface, Seth Green como Howard the Duck, vuelve Seth Green que estuvo en la primera de Guardianes de la Galaxia interpretando a Howard el Pato, Ofelia Lovibond que por ahí ni le suena, pero es Karina, esta alienígena rosa que estaba con Tivan en la primera de Guardianes de la Galaxia. Hasta en eso respetaron casi a la perfección el elenco. Está la Orden Oscura interpretada por Carrie Coon, que le presta su voz a Próxima Midnight como en Infinity War. Tom Bogan Lowlor que le presta su voz a Ebony Maw y después está Fred Tatasciore que le da su voz a Corvus Glaive pero no es el mismo actor en Infinity War y después le da la voz a Drax que no es el mismo actor que interpretó a Drax a lo largo del MCU el actor que le interpretó a Drax a lo largo de todas las películas, fue Dave Bautista. Y bueno, ya que nombré a absolutamente todo el mundo, Maddox Robinson interpreta a la versión joven de Techala. Y a Brian Delaney, que interpreta a Peter Quill, ya lo dije. Dicho todo esto... Me voy a meter en spoilers, porque ya no puedo hablar ni un segundito más de este magnífico episodio de What If sin meterme en spoilers. Así que si no vieron el episodio, no sé qué están haciendo acá, vayan a verlo, porque es una belleza, dura muy poco, muy poco. Vayan a verlo, váyanse. Y después vuelven a escuchar esto y si ya lo vieron, se quedan, que voy a hablar con muchos, muchos spoilers. Bueno, qué belleza, por favor. Eh, algo que no aclaré. En el episodio anterior, no recuerdo si lo aclaré, pero por las dudas lo digo, qué lindo el título de Marvel Studios animado, porque como sabrán, todas las series, todas las películas del MCU empiezan con el logo de Marvel Studios, que se va alejando y queda en la pantalla, a veces tomando el color en el que se referencia a la película, o quedando rojo, como es el clásico logo de Marvel Studios. Pero acá le dan la vuelta de tuerca y lo hacen animado, es hermoso. La verdad que me encanta, me encanta. Nuevamente Watu apareciendo en el relato, porque es quien nos guía dentro de todos estos universos para conocer. Me gustó un poquito más la aparición de Watu en este episodio. Siento que está más justificada porque aparece en el reflejo del agua, pero desde, digamos, las estrellas. Justamente él haciendo una referencia a las estrellas que nosotros desde acá vemos puntitos brillando pero para él son un montón de universos para descubrir. Después aparece de nuevo un par de veces observando, de hecho cuando se va a la nave en la que están Yondu y T'Challa se lo ve a él observando y la verdad que me gustó mucho. El episodio empieza en Morak, este planeta que visita a Peter Quill en la primera película de Guardianes de la Galaxia. Ay, está lleno de referencias, está lleno. Me gustó mucho acá el primer chiste, el de Star-Lord, que como recordarán en Guardianes de la Galaxia pasaba esto de que cuando Peter Quill se cruza con Korath mientras está robando el orbe, se identifica como Star-Lord, pero Korath no lo reconoce así, se queda mirando como, ¿y vos quién sos? Y acá es completamente distinto, incluso Korath... Hasta se quiere arrodillar porque lo admira, admira el trabajo de, de Techala como Star-Lord Y hasta Techala se sorprende por su reacción, me, me gustó mucho, me gustó mucho la verdad Después Korat se termina uniendo a los Ravagers, pero me gustó, me gustó mucho, me causó mucha gracia esa reacción de Korat Siento que le dieron mucho más espacio a simon Houson con su personaje, con Korat en este episodio A diferencia de lo que fue su participación en Guardianes de la Galaxia. Está bien que era un papel secundario, pero acá incluso, también siendo secundario, me, me, me gustó mucho más. Vemos ahí a Yondu aparecer con su flecha, que ya lo habíamos visto en un tráiler. Ver de nuevo a Yondu usando su flecha es la verdad algo hermoso. Y la, la animación es genial. Perdón que lo vuelva a decir, pero la animación es genial. La verdad que, que me gustó mucho. La nave en la que se van tiene el nombre de Mandela. Yo supongo que es una clarísima referencia a Nelson Mandela. Lo noté ahí en la nave en la que se van Yondu y, y Techala. Y ahí Watu nos lleva al principio de la historia. Porque claro, nosotros empezamos a ver a Techala como Star-Lord. Pero Watu dice, esto empezó antes. No es en la galaxia donde empezó, sino que en un lugar más terrenal. Y ahí vemos la aparición de Wakanda. Acá es donde me enojé. Bueno, no me enojé, pero me quedé pensando en... Che, ¿por qué no ponen la música de Wakanda? Que es tan característica de la película. Podría estar. Y me sorprendió. Me sorprendió porque no apareció la característica música de Wakanda. Pero me cerraron la boca más adelante. Aparece. Igualmente, algo para decir de Wakanda. Al menos de esta representación de Wakanda en la animación. Me gustó mucho más. La verdad que al menos una parte en la que se ve este pedacito del palacio. Donde está T'Challa hablando con Techaca. Me, me gustó más, no sé, por ahí se vio más del palacio y por eso, pero no sé. Siento que la animación le dio otro toque a lo que era Wakanda. Y ahí nos muestran cómo T'Challa por escaparse, por querer explorar el mundo, que es literalmente lo que él dice, sale de lo que es la frontera de Wakanda, otra vez con Watu mirando, genial, acá es donde digo que me gustó mucho lo de Watu en este episodio, porque... Son dos o tres momentos en los que aparece, más allá de la presentación y todo eso. Pero la verdad que me encantó. Esas intervenciones son muy buenas. Y cuando se escapa de lo que vendría a ser el límite de Wakanda, de donde está escondida Wakanda, ahí llega la nave de los Ravagers y se lo lleva. Pero claro, el cambio, lo que fue distinto en este universo, para que no se lleven a Peter Quill, es que primero, Yondu mandó a sus subordinados, como dice Watu, a que hicieran el trabajo de buscar a Peter Quill y encontraron a T'Challa. Y ellos eh, dijeron que fueron guiados por la energía que había en ese lugar y eso claramente tenía que significar de que era la persona a la que estaban buscando. Además decían, bueno, tiene dos orificios para ver, dos orificios para escuchar, uno para comer, como son todos iguales. Y nada, me gustó mucho. Pero claro, ese fue el cambio, el acontecimiento que cambió completamente este universo y que hace que no sea Peter Quill Star-Lord, sino T'Challa. Y nada, me gustó mucho. De hecho, Yondu le dice a T'Challa, no estás sorprendido mucho con todo esto. Básicamente te estamos secuestrando. Y ahí es donde dice, pero yo quiero explorar el mundo. Y ahí le dice Yondu, no es mejor explorar muchos otros planetas. Ahí visualmente ya nos podemos dar una idea de lo genial que es este episodio, porque... Justamente aprovechan muy bien todo este tema de, de andar por la galaxia, que para la animación es genial, la verdad que es genial. Entre los Ravagers que acompañaban a Yondu aparece Taserface, que lo vimos en Guardianes de la Galaxia volumen 2. Nah, para nombrarlo, nada más, pero me gustó verlo, porque había otros Ravagers que estaban en la primera película y me gusta que le hayan dado ese lugar a Taserface. Y Kraglin, que bueno, siempre fue la mano derecha de, de Yondo en las películas. Más adelante, llegan los Ravagers a un lugar para tomar unas copas, una especie de bar galáctico, digamos. Y aparece Thanos. Yo acá me sorprendí, porque al principio en los créditos se ve que Josh Brolin presta su voz para este episodio. Pero me, me puse a pensar, ¿qué va a hacer Thanos acá? Y ahí me puse a pensar rápido, antes de que empiece el episodio, mientras pasaban los créditos y la presentación. Bueno, pero Thanos aparece en la primera de Guardianes de la Galaxia, entonces puede ser que ahí haya una conexión, no sé. Igual no era muy difícil porque toda la onda galáctica, bueno, Thanos. Pero, ¿qué rol iba a interpretar en este episodio? Porque es Thanos, o sea, entonces le dan esta vuelta de tuerca de que T'Challa lo convenció para que no elimine a la mitad del universo, simplemente hablando, o sea, dijo, che, pero hay otras cosas para hacer, no es necesario que mates a la mitad del universo, que la hagas desaparecer, y lo convenció, y cambió Thanos, cambió, de hecho más adelante... Se hace una especie de referencia a este jardín que tenía en Infinity War barra Endgame, donde se va a descansar después de haber cumplido su objetivo en las películas. Y justamente Techal, hablando con Nebula, con esta Nebula rubia, le dice: Tu hijo cambió. Ahora está en un jardincito, estaba más tranquilo. Tenés que hablar con él. Como me encanta. Me, me encantó esa vuelta de, de tuerca que le dieron a, a Thanos que igual un poquito me hizo ruido, y esta era una de las cosas, porque Thanos es muy poderoso, y creo que rebajarlo a esto, por ahí es como mucho de golpe, es como, ahora es un grandote que queremos abrazar, porque antes era como la gran amenaza, y en este episodio es como, quiero que sea mi tío, y ir a tomar una cerveza con, con este Thanos, igualmente me gustó, eh, como dije al principio, no eran detalles como para criticar, sino simplemente una opinión. Que lo sentí así, pero la verdad que a lo largo del episodio después pues, tiene un, una línea al final que es magnífica. Me reí las dos veces. La primera me estallé de risa, porque fue genial, fue genial. Y nada, como aparece ahí, me encantó. Me sorprendió y me encantó. Aparece Drax también. Que hace referencia a su hija y a su esposa, que como sabemos en las películas del MCU fueron asesinadas justamente por Thanos. Y bueno, acá se hace el canchero, lo ve a Star-Lord y le dice: Ah, vos sos Star-Lord, vos salvaste a mi planeta. Y se saca una foto, todo. Eh, me gustó que respetaran la esencia de, de Drax, o sea, es el mismo Drax que conocemos del MCU. No es el mismo actor que le presta su voz, pero es el mismo, entonces me gustó eso. Aparece también The Collector, el coleccionista, Lear Tiván interpretado por Benicio del Toro. Que acá también, este es mi otro conflicto, digamos, que tampoco es tan grave. Lo mismo que con Thanos, como que en un momento le dan mucha importancia, como que cuando planean lo que tienen que hacer para robarle algo a, a Tiván están como, no, no, es la mayor amenaza de, de todo el universo. y De hecho, hacen referencia preguntándole a Thanos, pero ¿no eras vos esa amenaza? Y Thanos le dice, bueno, cuando cambié de parecer, Tivan tomó mi lugar y bueno. Pero claro, lo elevan a ese, a ese lugar de la gran amenaza y después es como que... Digamos que termina siendo el mismo coleccionista que vimos en, en las películas. Como que ni fu ni fa. Pero bueno... Nuevamente, no es algo negativo, simplemente una opinión. Aparece cumpliendo el mismo rol, pero más coleccionista que nunca. O sea, tiene una colección impresionante. En la colección hay de todo. O sea, hay de todo. Este es el episodio de las referencias. De hecho, no sé si algún fanático o alguna fanática de los cómics... Habrá notado en todas esas siluetas dentro de las jaulas alguna especie conocida del universo galáctico de Marvel. yo ni idea. Si sí, se ven ve elfos oscuros. Se hacen referencia a los cronianos. Que es la raza de Korg. Ya voy a hablar de eso más adelante. Se hace referencia a los gigantes de hielo. Hay referencias en general que si vieron las películas. se van a entender. Aparece Cosmo, también el perro de Guardianes de la Galaxia, y aparece Hawar el Pato, acá con un poco más de diálogo de lo que tuvo en esa escena postcrédito Aparece, me gustó, sencillo. Hay una referencia a Robin Hood cuando hablan Yondu y T'Challa sobre esto de que los Ravagers le roban a la gente más rica para darle a los pobres y Yondu dice como el héroe de tu tierra. Primero dice un nombre mal y después T'Challa lo corrige diciendo Robin Hood Preparan un plan, justamente este plan para entrar al lugar donde estaba Tibán con su colección y robarle algo Y esta preparación del plan me hizo acordar mucho a la de Guardianes de la Galaxia A la primera película de Guardianes de la Galaxia en la que preparan este plan para derrotar a Ronan junto con los Ravagers los Guardianes de la Galaxia, y nada, me, me pareció bastante similar, además con las pantallas y esto de que cada miembro de, del equipo iba diciendo una parte del plan, ahí está Thanos, me, me, me, Thanos me encantó en este episodio, amé a Thanos en este episodio, quiero un Funko Pop de este Thanos, además tiene la vestimenta de los Ravagers, es, es genial, no, no, este Thanos me encantó, me encantó. Eh, vemos Nowhere, esta cabeza flotante del celestial que también apareció en Guardianes de la Galaxia Y en Infinity War, sí, en Infinity War cuando van a buscar la gema de la realidad También está el detalle de que en estos lugares, en Nowhere, en Morag Aparecen las coordenadas, como pasan en las películas de Guardianes de la Galaxia cada vez que van a un planeta Aparece la Orden Oscura, pero esta vez respondiendo a Tibán, no a Thanos eh, No leí los cómics, pero supongo que la Orden Oscura... Va con el villano más importante, digamos No sé si es así, por ahí no es así Pero al menos acá lo dieron a entender como Bueno, Thanos no es el villano más poderoso El villano más poderoso es eh, el coleccionista Vamos con el coleccionista Es medio como los minions que buscan al villano más poderoso Bueno, eh, igual me gustó eh, esta introducción de, de la Black Order Aparece Karina con, con un poco más de diálogo Con un poco más de participación e incluso un poco más importante dentro de la historia. Me gusta, me gusta que le hayan dado este lugar a, a Korath, a, a Howard the Duck, a Karina, la verdad que, que me gustó que le hayan dado como esta vueltita y, y que los hagan hablar un poco más y que sean un poquito más relevantes en la historia, no mucho, pero un poquito más. También entre las referencias que al menos yo encontré a la primera película de Guardianes de la Galaxia, este disturbio que arman los Ravagers a las afueras del lugar, en el que estaba el coleccionista Dentro de todo lo que tenían planeado Me hizo recordar a la pelea de Drax y Rocket En la primera película de Guardianes Esa pelea no había sido parte del plan Era simplemente porque ambos estaban borrachos Pero me hizo recordar esa pelea Y además el lugar y todo igual Así que me fui por ese lado Dentro de, de la colección de Tibán Aparecen unas naves también Y... Al menos llegué a identificar a una nave de los Nova Corps, que tiene esa forma como de estrella, a la nave de Guardianes de la Galaxia de la primera película, pero estas cápsulas que usaron Gamora, Peter Quill y Rocket escapando de Nebula cuando Nebula llegó con Ronan, justamente en Nowhere. Creo que era esa cápsula, al menos yo cuando la vi me hizo recordar esa cápsula, puede que sea otra, pero yo la identifiqué como esa cápsula. Y aparece la nave de Thor Ragnarok, esta nave circular, que era la nave de fiesta de Grandmaster. Grandmaster que es el hermano del de coleccionista. Así que por esa relación puede ser que haya llegado más fácil esa nave de ahí. Y entre todas las naves aparece una nave de Wakanda y ahí sí me dijeron literalmente, Seba, vos querías la música de Wakanda, acá tenés la música de Wakanda. Y ahí se escucha la música de Wakanda y yo estaba aplaudiendo. Muy bien. Porque cuando le empieza a brillar este collar que tenía Techala en el cuello, que, digamos, tiene como una conexión Bluetooth con la nave, empieza a sonar la música y no, eh, hermoso, la verdad que hermoso. Adentro se ve todo el vestuario de las Dora Milaje, en los lugares, digamos, en los que deberían ir los tripulantes de, de la nave. Y se ve el holograma de Techaca apareciendo. O sea, ya vemos al Techaka de Civil War y en ese mensaje se ve la búsqueda de Techaka por su hijo. Ahí es donde Techala descubre que Yondu le había mentido. Esto más adelante se explica bien. Yondu le había dicho a Techala que Wakanda había desaparecido, que los habían matado a todos y en realidad no fue así. Y bueno, se termina enterando de eso y, y se enoja con, con Yondu, no solamente con Yondu sino con los demás Ravagers al punto de decirles que no eran su familia de verdad Y en ese momento se ve a Thanos con esa carita de perrito mojado que no Una gana de abrazarlo y, y consolarlo, pobre Thanos Que un poco ya lo vimos con esa cara eh, Cuando habla con la gamorita, la gamora chiquita en Infinity War Tenía como esa cara de, de pobrecito Pero acá fue como genial, o sea me encantó La verdad que me encantó este conflicto que tiene T'Challa es muy parecido al que tiene Peter Quill cuando se entera de toda la verdad sobre cómo llegó a estar ahí junto a los Ravagers. O sea, se encuentra esta similitud. A lo largo del episodio no sentí lo mismo que sentí en el episodio anterior, porque en el episodio anterior se sintió todo muy parecido a The First Avenger y no estoy criticando ¿eh? para nada, pero acá sí armaron algo completamente nuevo de hecho, lo único realmente parecido a Guardianes de la Galaxia es la introducción en Morak, Pero el resto van a Nowhere y todo, pero no es lo mismo. O sea, yo sentí que el primer episodio era muy eh, calcado, por así decirlo, de First Avenger con los distintos cambios. Incluso hasta el villano era el mismo. Acá no, acá hay otro villano... Tenemos esta vuelta de tuerca de, de Thanos interpretando, digamos, a otro personaje. O sea, es Thanos pero no es el titán loco, es distinto. Y creo que es una de las cosas que más me gustó, argumentalmente hablando. La verdad que es muy bueno, es muy bueno lo que hicieron y creo que esta es la verdadera esencia del de What If. No solamente cambiar una ficha por otra, un personaje por otro y bueno, hagamos lo mismo pero con este personaje. Acá cambiaron una ficha por otra, vamos a meter... A Techala como Peter Quill para que sea Star Lord. Pero cambiamos todo lo demás también. O sea, eso me gustó muchísimo. Repito, no estoy criticando el primer episodio porque me gustó. La verdad que me gustó. Me gustó mucho Captain Carter. Pero siento que acá estuvo mucho mejor implementada. esta idea del Warif. Hay una pequeña referencia a la esclavitud. Por parte de. por parte de Techala al momento en el que Tibán lo tiene encerrado a él, y hace una referencia a tener encerradas a las personas en jaulas, ahí Techala le dice que del lugar en el que viene, esto de tener encerradas a las personas en jaulas no está muy bien visto, me gustó mucho esa referencia, y más adelante, en una pelea, la pelea final, entre Tibán y Techala. vemos que Tibán usa un brazo que se nos hace bastante familiar, y es porque es un brazo... Que justamente Tibán argumenta que era de un croniano terriblemente parlanchín. Los cronianos son la raza de Korg, esta especie de seres hechos de piedra. El más conocido es Korg, que apareció en Thor Ragnarok. Pero claro, esta referencia de este es el brazo de un croniano terriblemente parlanchín me hace pensar claramente en Korg. Porque es justamente Kork, de hecho el color del brazo es idéntico. Así que en este universo me parece que Kork no la pasó muy bien y terminó muerto. Y dentro de toda esa colección increíble que tenía el coleccionista, bastante cuestionable la moral de Tibán, pero bueno, su colección impresionante. Y tenía dentro de esa colección, por ejemplo, el escudo del Capitán América y el Mjolnir de Thor, el martillo de Thor. Después también presenta la daga de los elfos oscuros que la termina usando en un momento para pelear con T'Challa y el casco de Gela que le da estas necroespadas para pelear al igual que las que usó Gela en Thor Ragnarok. Acá hay algo, un detalle del que me di cuenta cuando mencionó a las necroespadas que creo que en Thor Ragnarok estoy casi seguro, 99% seguro, en ningún momento nombran a las necroespadas. Las utiliza Gela, las utiliza claramente, pero nunca las nombran. Y las necroespadas son utilizadas en los cómics por Gorr, que va a ser el villano de la próxima película de Thor. No sé si lo pusieron así como para preparar el terreno y que esta palabrita de necroespadas ya quede en el MCU y cuando veamos a Gorr en la película de, de Thor recordemos esto, pero me acordé de eso porque estaba seguro de que no había escuchado el término necroespada en la película sino que en otro lado y bueno, siento que puede ser que vaya por ahí otro recuerdo que tuve fue el de la escena de Hulk en la primera película de Avengers cuando Bruce Banner se transforma en Hulk argumentando que él siempre está enojado que ese es su secreto y me acordé de ese momento cuando Thanos Va a ser tiempo para que Nebula y los demás puedan escapar Y él peleando con parte de la Orden Oscura Diciendo a la Nebula que no está chifleado, que está loco No es lo mismo, no es lo mismo, pero me hizo acordar a esa escena, me hizo acordar a ese momentito Otra referencia a las bandas sonoras, que tanto me gustan Tenemos este pedacito de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia Al momento en el que Tibán tiene acorralado a T'Challa y te chala con esta frase de que los Ravagers nunca vuelan solos, llama a Yondu y Yondu le da una mano. Ahí empieza a sonar parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia que se extiende un poquito más en el momento en el que Thanos y Nebula escapan del planeta. Un escape que se me hizo bastante similar al de Guardianes de la Galaxia volumen 2, al momento en el que Nebula y Gamora están escapando con los demás del de planeta de Igo me pareció bastante similar esa escena Y ahí en la pelea que tienen T'Challa junto a Yondu Contra el coleccionista Vemos este frame en el que T'Challa derrota a Tibán. Y este frame es hermoso porque tiene como esa onda cómic Cuando T'Challa le pega se ve como las siluetas Es genial, es genial Y me gustó, me gustó mucho ese frame Está para ponerlo de fondo de pantalla, la verdad es genial y bueno, al final derrotan al coleccionista y termina y a termina Tibán de una manera bastante parecida a la que terminó Grandmaster en Thor Ragnarok, donde un montón de seres de toda la galaxia lo terminan atacando. En la escena post-crédito de Thor Ragnarok no vimos cómo atacaban a Grandmaster, pero podemos suponer que algo le hicieron. Y acá definitivamente sí lo atacan a Tibán. Y entre todas las personas que Tibán tenía en esas jaulas, aparecen nuevamente elfos oscuros. Se llega a ver esa especie eh, alienígena, como con la cara hecha de hielo que vimos en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y al fondo de todo, si ven de vuelta a esa escena, se ve la cabecita de Howard el pato. Magnífico, ahí Howard apareciendo siempre, incluso hasta en Endgame, con un arma. Ya al final T'Challa vuelve a Wakanda, decide volver, se reencuentra con su padre y vemos cómo presenta a Yondu, cómo presenta a los Ravagers y le dice a su padre que esa era la familia que formó durante todos estos años y después vemos como esta fiesta de bienvenida en donde algunas personas de Wakanda hablan con alguno de los Ravagers y está este momento que me encantó de Okoye hablando con Thanos y Okoye le dice que eso era genocidio. Claro, Thanos le está explicando esta idea que él tenía y lo argumenta como diciendo es aleatorio, o sea, y yo me estaba riendo un montón y al lado está Nebula que se avergüenza de él, como papá, por favor, basta. Y nada, me encantó como este Thanos más despreocupado, este Thanos que tranquilamente podría ser el tío de cualquiera Ahí tomando algo con unas ideas un poco extremas. Pero bueno, ¿quién no tiene a alguien así en la familia, no? Eh, también lo vemos a Kraglin hablando con alguien sobre los puntos de saltos. Estos saltos que vimos en Guardianes de la Galaxia volumen 2, de hecho, se hace referencia a que te deforman la cara y todo eso, que es literalmente lo que pasa en esa escena. Y al final, ya saliendo de lo que es la historia de, de Chala vemos qué pasó con Peter Quill. Peter Quill está de empleado en un lugar que hasta ese momento no sabemos bien cuál es y vemos que aparece Igo y le brillan los ojos y Watu relata que esto sería historia para otro momento además de que podría significar el fin del universo justamente por los planes que tenía Igo en mente que ya los conocemos y ahí se muestra el lugar en el que estaba trabajando Peter Quill que es el mismo lugar que aparece en la secuela de Guardianes de la Galaxia en el lugar donde Vivió Peter Quill y ahí termina el episodio. La verdad que me gustó. Me gustó ese final. Y me olvidé de mencionar, pobrecito, a Cosmo. Que lo termina rescatando Techala. Lo vemos primero en la nave. Con Yondu. Y después con Thanos. En esta fiesta. Así que, evidentemente, Cosmo fue adoptado por Techala. Buen final para Cosmo. Y bueno, hasta acá este episodio. La verdad que me encantó. Me encantó, me encantó. Es genial. Ya es mi favorito, vamos a ver qué pasa con los demás, pero está la vara muy alta, o sea, la verdad que este episodio es, es genial, llevan al máximo la idea del, del warif la verdad que me encantó. Ojalá los próximos episodios también lleven esta idea hasta ese lugar, al de cambiar absolutamente todo y mostrarnos más variantes dentro de lo que puede pasar en un nuevo universo. Nada más que decir, la verdad que este episodio es genial, simplemente genial y mucho más con esa dedicatoria final que decía, dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe, Chadwick Bosman", hermosa, la dedicatoria la verdad hermosa. Bueno, arroba después de otra función podcast si me quieren seguir en Instagram o pueden buscar después de otra función simplemente y voy a aparecer. Además también en YouTube, donde en el canal están todos los episodios subidos. Nos estaremos escuchando la próxima, después de otra función. Gracias.